Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melqui Hernández, comprometido con tu triunfo, y estamos aquí para poder uh, llevarte de la mano con el primer video videollamada, y la verdad, hoy te digo que hay muchos que han nacido para triunfar, pero otros están comprometidos para poder llegar ahí, entonces te invito a que vengas, te tomamos de tu mano y te llamamos y... ¿Sabes qué? Hoy empieza a llamar, hoy en la página web, en el Facebook, en el WhatsApp, en el YouTube, llama, llama ya, dale like y ¿sabes qué? Juntos vamos a poder dejar un legado.